Nora Bracho, es inminente un apagón indefinido en la zona occidental del país. La presidenta de la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional, diputada Nora Bracho, alertó que la zona occidental del país puede sufrir un apagón total y sin posibilidades de recuperación, debido a que el sistema eléctrico nacional funciona con 10.000 megavatios y necesitan mínimo 25.000 para su funcionamiento, pero para lograrlo se requiere una inversión entre 30 y 50 mil millones de dólares. Nota de prensa El planteamiento lo hizo en una rueda de prensa ofrecida en la sede de la comisión donde explicó que el pasado 11 de marzo el vicepresidente de la República, Tarek El acompañado del mayor general Luis Mota Domínguez, ministro de Energía Eléctrica y presidente de Corpoelec, aseguraron que en un lapso de 15 días se resolvería la problemática eléctrica en el suroccidente de Venezuela y eso no ha ocurrido. Lo que ellos presentan como una solución dijo es un racionamiento que no es más que la administración de la crisis, que la administración de la pobreza para todos los venezolanos, porque vivir sin luz es vivir en pobreza. Indicó que el mal llamado ministro Mota Domínguez, porque tiene voto de censura por la Asamblea Nacional, AN, a estas alturas ha debido renunciar a su cargo. A él se le solicitó comparecencia a la ANI no asistió. Destacó que constantemente se va a la luz en los estados Falcón, Mérida, Táchira, Lara, Zulia y Apure, lo que evidencia la crisis eléctrica en el país. También hubo apagón, recientemente, en Caracas, Miranda, es decir, Todas las regiones están sometidas a la ineficacia del gobierno. Los cortes de luz son constantes, se anunció un cronograma y no lo respetan, aseveró la parlamentaria. Sostuvo que el presidente Nicolás Maduro, Tarek Laizami y Mota Domínguez son los grandes encubridores de la crisis eléctrica que hay en el país. Se preguntó dónde está la turbina de la Vueltosa, esa tenía que instalarse y no han dado respuesta de lo que ocurrió con ella, supuestamente, ¿está en Brasil?, ¿se pagó?, ¿no se pagó?. Todo es una escondedera para tapar la corrupción de este gobierno, indicó. Dijo que la situación es tan grave que el 80% de los profesionales de Corpoelec se han ido del país dejando dicha empresa que antes era un modelo y ahora da vergüenza. Sus trabajadores no cuentan con los mínimos implementos de trabajo, explicó. Indicó que exigen a Maduro a la ISAM y a Mota Domínguez a que den respuesta inmediata a los venezolanos y que esta crisis se elimine. La diputada manifestó que cómo es eso que somos una potencia energética y que tenemos un reservorio de petróleo y en las termoeléctricas no hay combustible para que generen electricidad pedimos respuesta inmediata, recalcó. Agregó que desde la comisión están trabajando con los especialistas y con representantes del Colegio de Ingenieros para recopilar propuestas que conduzcan a la solución del problema las cuales serán presentadas en un foro que se realizará la próxima semana. Sabemos dijo que este gobierno es sordo y no le interesa solventar los problemas porque le conviene que sigamos en la miseria lo que les interesa es seguir llenándose los bolsillos. Se preguntó cómo los venezolanos sustituyen los artefactos eléctricos cuando se les dañan debido a sus altos costos. Hay zonas como en el Zulia donde no es un lujo tener un aire acondicionado, es una necesidad debido a las altas temperaturas. También hay familias que viven de la venta de refrescos, hielo, helados y ahora no cuentan con la nevera o el refrigerador debido a que se dañaron por el corte constante de luz, subrayó Bracho. Destacó que en el país son numerosas las muertes ocurridas por fallas eléctricas y lo grave es que el Ejecutivo no da cifras. Es una tragedia lo que están viviendo los pacientes del sistema público de salud y no hay un doliente del gobierno para solventar esta situación, las plantas eléctricas que se requieren en los hospitales no existen, puntualizó. También añadió que el parque eólico en el Zulia no se ha activado, no ha funcionado y allí se invirtió una gran cantidad de dinero. Por su parte, el ingeniero Winston Cava, presidente de la Asociación Venezolana de Ingeniería Eléctrica, mecánica del Colegio de Ingenieros de Venezuela y asesor de la comisión, dijo que el gobierno invirtió entre 30 a 40 mil millones de dólares en la compra de máquinas de generación distribuida. Las instalaron por el país, son de emergencia y muchas están dañadas. También compraron otras plantas usadas repotenciadas y las colocaron en el sistema eléctrico y parte de ellas están dañadas, aseveró finalmente la legisladora.